Graciela Bertancut es presidenta de la Fundación Tomás Alba Edison. Eh, profesores están con nosotros y me voy a ir hacia ellos. Matías Gaviño, levante la mano por favor. Matías, bienvenido. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Francisco Miranda, Francisco bienvenido Manía. también. Francisco Soria, Manía. bienvenido Francisco. Francisco digo y Meline Martínez, ¿lo pronuncie bien Meline? Melanie, Melanie. correcto. Bueno, bienvenido a todos. ¿Por qué los trajimos acá? Bueno, nos lo va a contar justamente... Eh, Graciela, una escuela de robótica miren que estamos preparando un tema nosotros yo le eh, eh, lo teníamos parado pero lo hemos dejado para dentro de unos días hasta dónde puede avanzar la inteligencia artificial a mí ya me da cierto miedo que todo aquello que veíamos en las películas de ciencia ficción de los 90 y del, de la década del 2000 ahora se haga realidad es más, siete me hace un caño, te juro que eh, yo lo talo. Bueno, eh, Graciela, cuéntenos un poco, justamente, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarnos e instalar esta temática tan interesante para los jóvenes. Bueno, nosotros nos representamos desde la fundación, uh -huh. eh, la Escuela de Robótica ProBot School, que es una iniciativa que tiene la fundación para promover eh, habilidades STEM. Y en este caso lo hacemos a través de la robótica, quiere sí. decir ciencia, tecnología, matemática, arte y todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico que se, se avecina. Uh -huh. Y esto que vos decís, Tano, ¿no? que en algún punto... Bueno, yo te digo Tano, todo bien, te dice Tano, bueno, sí, no sí, sé sí. cómo, Respondo cómo ese, debería ser. Responde ese apodo, no se preocupe, eh, está muy bien. La realidad es que eh, hoy por hoy esto es una, una temática que nos atraviesa, tenemos que tener masa crítica en, en la provincia uh -huh. y a través de esto queremos despertar vocaciones tempranas. Entonces, hemos diseñado una escuela que va en complejidad creciente, que comienza a los 10 años y termina a los 17 con una propuesta de robot escarabajo, que es la primera conexión que hace el niño con la electrónica, con la soldadura y comienza con las eh, nociones básicas de programación. Luego tenemos el seguidor de línea, que comienza entre los 12 y los eh, 13 años, eh, donde el robot tiene ya sensores, que tiene que seguir una línea, se arma una especie de competencia, tiene que responder a determinadas ¿Eso cosas. ¿Eso te Sí, Te veo porque dos. se mira a usted Explíqueme carros. eso, bájemelo a la tierra, por favor. Porque yo lo último que tuve fue un autito a, a fricción, más o menos. Eh, bájenme a la tierra lo que acaba de decir la, la profesora. Si sí, es que profesora, está bien, ¿no? Sí, sí, es, sí somos profesores. Profesor. Eh, buen día. Eh, nosotros lo que tenemos acá es un robot que funciona puramente de electrónica. Entonces nosotros buscamos que los chicos conozcan sí. y se enamoren de lo que es la electrónica. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Y qué otra manera hay? Yo soy un ignorante total, me decís pura, pura y exclusivamente electrónica, que hay otra forma de que funcione un robot. Sí, este mismo robot también se puede hacer por medio de Arduino, que es un microcontrolador que uno programa en la computadora y, por decir así, le dice qué es lo que tiene que hacer y por un medio de un circuito de electrónica más pequeño sí. se puede lograr que también funcione. Mira vos. ¿Pero por qué nosotros haríamos este, Fran, este, el primero? Claro, este? Nuestra idea en este curso es que está orientado a chicos entre, 10 y 12, eh, perdón, entre 12 y 14 años. Uh -huh. Entonces es más que nada como para que se empiecen a meter. Eh, la, la idea con todo esto es seguir el paradigma de ProBot. Que es que aprendan básicamente de una forma muy didáctica. Eh, claro. Que uno cuando se mete en esto dice, wow, a mí me hubiera encantado aprender todo eso sí, así. yo les hago una pregunta a los dos, hasta a los no. cuatro, entre No veo que hayan traído el joystick, este. no sé cómo, ¿eso no, se no, mueve ¿no ahora o es no? esto es automático. Esto es automático. Claro. Lo que se ¿Cómo hace? sería? A ver, mostrámelo, por favor. Hacelo andar. Eh, mirá. Ponelo en el piso. El ah, tema, tiene el botoncito mirá, ahí. Jons, bien. Eh, te digo, justamente te iba a explicar eso. Sí. Porque... Esto lo que hace es seguir una, li una línea en una determinada pista, que es toda negra. Bien. Claro, o sea, esto lo que hace es seguir todo lo que es negro a través uh -huh. de estos dos sensores que tiene acá. No sé. Vos sabés las carreras de autito que yo hubiera ganado cuando era pibe. Teníamos, tenido, tenemos, ¿sabes? la competencia. A de ah, sensores, lo que hace es seguir claro. una línea. Entonces, Bien. ahí por medio de esta placa, sí. lo que hace es que se vaya activando tal motor. O ah, va más siguiendo o menos. Lo, que, lo que... Claro. Una okay. línea blanca, digamos. Ajá. En realidad, la competencia son seguidores de línea porque tienden a seguir una línea Perfecto. blanca y se lanzan. ¿Y, ¿Pero ¿y cómo, qué, quién gana? digamos? Obviamente el que llega primero, pero ¿cuál es la característica que tiene para que llegue? A ver, yo quiero que llegue el mío primero. Eh. Que haya, haya algo que se algún truquito de que se pueda hacer, ponerle mejor pila, qué sé yo, no sé. Claro. Y todo, todo influye. O sea, por ejemplo, si la batería es muy nueva mm. y tiene un gran amperaje, va a andar genial, por ejemplo. Pero si es una batería que ya está un poco gastada, la temperatura claro ya modifica un poco el rendimiento las ruedas que le pones me imagino todo eso claro el, que te claro, sobri, el peso obviamente mientras más sofisticado lo hagas más caro está haciendo y Entonces, sí por claro. supuesto claramente y eh, sí y no y ahí digo que en este en este sentido este eh, también tiene que ver con eh, un poco de azar, como pasa en todos los sí, deportes, sí, ¿no? Sí, obviamente. ¿Viste? A veces vos estás programando los armados y justo cuando tiene que salir, algo le falló y no sale y por ahí gana el otro. Hemos Soler. visto competencias sí, sí. o algunos corren muy rápido, los preparan muy y se despistan, entonces claro. salen sí, claro. descalificados. Entran a jugar cuestiones de la física también ahí que, claro. que, que tendrán claro. que tener presente. Claro, eh, y vos trajiste al 10, porque estamos en el año del mundial, Sebastián, y yo sé que vos te Quisiera, lo puedo. Tengo miedo sí, de, sí, de sí. hacer algo que no sea correcto. Miren lo que es esto: la camiseta 10. Aquí cámara se lo muestro. Aquí cámara. Esta es la 10 porque ellos hicieron un mete gol. Recién lo veíamos en imágenes: un mete gol. Eh, Robótico claro, sería. Es, claro, un, un partido de fútbol. ¿no? Ahí está, claro. ahí lo estamos viendo. Pero ahí están jugando automáticamente, digamos, o lo están no, manejando no, ustedes. No, ahora va a mostrar, controlado Mateo. controlado por, por el mismo creador. Pero ah, con ah. la mente lo controlamos. No veo no no, el joystick, no. chico. ¿Dónde está el joystick? Bueno, <risa> no, por favor, el, hijo. Nosotros como joystick usamos el celular. Está controlado por Bluetooth. Entonces uh, nosotros enlazamos el celular yo no puedo al conectar, robot. no puedo conectar el parlantito que tengo en mi casa al, sí. al, al, al bluetooth Y vos manejás este robot con tu, claro, con tu este teléfono Claro, este robot que creamos nosotros Sí Lo, creamos, lo, con, lo, con el lo hizo celular. con vos Sí, somos los dos el profe, los profes Contame un poquito del robot, vos Bueno, este robot, a diferencia del otro Sí lleva un Arduino, un Arduino Nano eh, que nosotros programamos, acá los chicos van a aprender tanto de. ya tienen que venir con una base electrónica, uh -huh. ¿no? Pero no es necesario, o sea, no es excluyente, digamos, si entran en este curso que, que tengan, digamos, que no sepan de electrónica. Eh, entonces van a saber cómo armarlo desde el lado de la electrónica y además van a aprender de programación ya más a fondo. Claro, porque esto eh, ya tiene un chip, tenemos, veo ahí. Nosotros tenemos que programar el Arduino y además. ¿Qué es el Arduino? ¿Qué sería? ¿Qué, qué, cuando dicen Arduino, ¿qué, qué es? ¿Ese, eh? El Arduino, Arduino es una placa que es como una, una mini computadora. Ajá. Eh, que vos eh, la programás para que haga determinadas cosas. Por ejemplo, Bien. si ahí tenés determinada señal, que vos apretás un botón que haga tal cosa. Que se mueva para ese lado. Claro. Bien. Y esto ya tiene chip, por lo que veo. O claro, o no. tiene sí. muchos chips. sí, sí. Tiene muchos, no solamente uno. Sí, sí, y uno. acá en el curso aprendemos a programarlos todos. Bien, y usted, sí. hermano, este meteor que es muy entretenido, eh, lo veía recién en ese, en ese videito, aparte de año del mundial, imagínate lo bien que viene. Claro, es como la excusa para que el, los chicos prendan una motivación. Son todos ¿no? muy jóvenes ustedes. ¿Cuántos años tienen? ¿Vos? 23. ¿23? 21. ¿21? 22. 22? 22 ¿Y 23, 35? Ah, 20, 25. <ríe> 23, ¿25, <ríe> 20, 20, no. 28? 23, Estoy radicada de juventud. La verdad que... Qué lindo esto Y qué bueno que lo puedan fomentar Porque hay muchos Que nos ha gustado de chico Después tenés que tener Otras condiciones obviamente para dedicarte a esto Me gustaría que nos hagan Una demostración ¿Puede ser aquí? Sí, eh, sí, claro. Les voy a plantear un desafío Quiero que hagan un gol Pásame no. eh, pasame, pasame. Quédate con las imágenes Chiquitito Dire Que voy a armarles un arco Vamos a meter un arco Y si hacen un gol claro. Le vamos a regalar un pedacito de pasta flor No hay mucho más chicos. <risa> <risa> Vamos a improvisar un arco este, Espectacular sí. Lo que acabas no, de inventar no, no, no esto, no Nunca tiene... nadie lo vez hizo en la televisión. Pará, no, Nunca no, nadie tampoco. lo hizo en la historia de la, no de la, la, la historia. televisión Me gustaría que me haga un caño A ver si me un caño sí, sí oh, Hagamos las cosas bien Y vos lo tenés que relatar tal. Que me haga un caño y que haga un gol mira me voy a dejar hacer un caño Tampoco me cancheré, ya no me gusta la vuelta No me cancheré A ver si tenés esta capacidad de hacerme un caño, cosa que ya ha pasado, chicos. Ahora falta acá el gol. Agustina controla, se le fue, se le fue. Le voy a dar la chance a ella. Perdón. Las reglas son claras. Le voy a dar la chance a ella, porque claro es una pelota de ping pong. Te va muy rápido. Se va muy rápido. La voy a ubicar acá y le toca a ella. Si vos ganaste, regalo un pedazo de qué otra cosa era, de ricota. ricota. Bueno. O preferí el turno alemán, no te quiero meter presión. O un <risa> millón de dólares. Elegí. Aprovecho a contar Está que, que el 29 de octubre sí, se hace el cierre de la escuela de robot eh, con la m, competencia de la Liga Nacional de Robótica. Sí. Donde va a haber un mundial de robot, de seguidores de línea y de jugadores de fútbol. Entonces ¿Y eso dónde va a ser? En la nave cultural Bien. hay muchísimos invitados nacionales e internacionales y aprovechamos a agradecer a la Municipalidad de la Capital, a la Municipalidad de Guaymallén, que nos van a auspiciar en toda esta propuesta. Vienen más de 3.000 chicos de todo el país a competir Qué en bueno. el bueno, Mundial de, de, de repente? 29 de octubre. se van a hacer no un más? campeonato de Mateo. Sí. Exacto. <risa> ¡Ay, sí. <risa> ¡Ay, no, vale. Bueno, pero los felicitos, los dos, <risa> impecables. No quiero, lo voy a alzar como un pájaro herido y lo voy a devolver a su lugar. Chicos, no quién? se lo muevan, que esto... Yo esto... estoy mal de la cintura, chicos, se los quiero volver porque no quiero que pase nada malo. Bueno, felicitaciones a, a los cinco, gracias por estar aquí nosotros y repítame entonces este campeonato porque van muchos chicos que nos miran que van a querer ir a verlo. ¿Cuándo sí, es? es el 29 de octubre, pero se pueden inscribir para hacer estos, estos robots en la página de proboteschool.com van a encontrar toda la información, todo lo que necesitan para, para participar. Arrancamos el 6 de agosto. Entonces todavía no, no, tienen un una, bienpito, semanita. Claro, una semanita uh -huh. para inscribirse y poder participar de esta actividad que realmente es muy linda para Mendoza y para todos los jóvenes. Y agradecerle a los profesores, vieron hermosos profesores. Son chicos, jóvenes, profesores ya, inteligentes, la verdad, este, un placer tenerlos aquí con nosotros. Gracias. Eh, muchas gracias, muy amables, me encantó, me encantó lo de los robots, muy amables. Eh.